Hace tiempo vi un vídeo que me impactó. Se veía dos personas hablando por videollamada o chat de algún tipo. A un lado había una chica que debía ser modelo o podría serlo si quisiera. Al otro lado había un tío de treinta y tantos, con aspecto nerd. Ella se mostraba cariñosa en todo momento, aunque insistente con el tema de que él le diera dinero. Supongo que para algún tipo de show o simplemente porque sí. Él decía que ese mes ya había gastado mucho, y que no podía gastar más. Ella, sin perder un mínimo de paciencia, seguía seduciéndolo con la mirada y la voz. En un momento dado él se muestra, suvisamente tajante con lo de su falta de dinero, y después de un silencio, él le pregunta qué tal le ha ido el día con total naturalidad. Ella, sin dejar de mirarle, con un movimiento sutil, corta la comunicación. Y ahí acaba el vídeo. Sobre ella no tengo nada malo que decir. Probablemente yo, si fuera mujer y tuviera esa cara y ese cuerpo haría lo mismo. Si se dieran una serie de circunstancias en mi vida que provocasen que me planteara sacar dinero de esa manera. Es decir, seduciendo a Ners u otro tipo de hombres incautos e inocentes. Sobre él. Vi a un niño encerrado en el cuerpo de un hombre podría empezar a hacer un montón de suposiciones basándome en el estereotipo que claramente él representa. Así como también debo reconocer que algo en mi cerebro chirriaba al ver la imagen de una mujer así de espectacular seduciendo a un tío como él. Los dos sabían muy bien de qué iba la película, quiero pensar. Y quizás ella ya le había sacado pasta en algún momento. De todas formas, para mí el problema, vuelvo a repetir, es él. Y lo digo porque de alguna manera todos hemos sido ese tío. Y hoy además existen miles que hacen lo mismo. Me temo que cada vez más. Que se entregan a una ilusión. A un pseudo amor digital. Con peligro de caducidad. Si el límite de la visa no da más de sí. Por tanto, dadas las circunstancias, se me plantea una pregunta. ¿Qué mecanismo psicológico mueve a un hombre? Con edad ya madura a pasar el tiempo y gastar su dinero, en una especie de relación que es absolutamente real? ¿Se ha conformado ya con la atención también? Pero no una atención recibida de forma gratuita como reciben ellas. Aquí estamos hablando de una atención que hay que pagar. Y que solo le va a llevar a pasar un rato, frío y falso con otra persona. Una persona que nunca podrá tocar, que nunca hablará con él si no tira de cartera, que no le ama, que ni siquiera le importa lo más mínimo. Una actriz haciendo una performance exclusivamente para él. Para que pueda tocar el cielo durante unos minutos. Para que olvide las miserias de su vida y de sí mismo, en ese rato que una mujer 10 le hace caso. Aunque sepa muy bien que es algo fingido. Pero a lo mejor él piensa que ya ni siquiera importa eso. Yo creo que sí importa, quizás está a tiempo de cambiar. De amarse primero a él mismo. Y dejar de mendigar dopamina disfrazada de amor.